En la clase de hoy teníamos bibliotecas y funciones. Y si abrimos este archivo. Y teníamos este otro, ¿no? Funciones y bibliotecas y desarrollo de una biblioteca de ingreso de datos. Este es como el más interesante. Vamos a abrirlo por allá. Este archivo nos explica cómo ir haciendo los pasos para desarrollar nuestra biblioteca. Nosotros ya dimos el primer paso que fue crearnos nuestro punto C y nuestro punto H, y lo primero que nos pide por acá es que desarrollemos una función que más o menos tiene esta estética, ¿sí? Entonces, vamos a chorearnos esto, así respetamos a rajatabla lo que está pedido ahí, y vámonos a Eclipse. Nos dice que nos hagamos una función que sea así. Vamos a pegar acá, control V, bueno, vamos a ponerla toda en la misma línea, bien Nos pide una función que haga exactamente esto. Acá dejo la firma y ahora vamos a ir al desarrollo de la función y ahí lo empezamos a charlar. Nos pide una función tal que nosotros podamos obtener un número. O sea que a partir de ahora, para obtener un número entero, ¿sí? llamemos a esta función número. después haremos un float para diferenciarlo del flotante, pero por ahora vamos a hacer esta función que nos permita obtener un número entero. ¿Qué va a tener esta función? Bueno, algunas cosas un poco más copadas que lo que veníamos haciendo. Por ejemplo, vamos a poder pasarle un espacio de memoria para el resultado, eso ya lo veníamos haciendo, pero también como la vamos a usar para lo que se nos ocurra, o sea, para preguntar cualquier cosa que la respuesta fuese un número entero, desde cuál es tu edad hasta cuántos pares de zapatos querés, cualquier respuesta vamos a esperar. Mientras que sea un número entero lo que vamos a obtener como respuesta, vamos a llamar a esta función. Y esta función, ¿qué va a hacer? Le va a mostrar al usuario un mensaje, para que entienda si le estamos preguntando que queremos la edad, o que queremos que nos conteste cuántos pares de zapatos necesita, le va a mostrar un mensaje de error, en el caso de que la validación no le dé de manera correcta, ¿contra qué va a validar? Contra mínimo y contra máximo. E inclusive va a establecer una cantidad de reintentos. ¿sí? Esto es más o menos el material que estaba para leer para la clase de hoy. Quienes lo hayan leído van a saber un poco más de qué les estoy hablando pero iba un poco por acá, o sea, por poder empezar a hacer funciones que ya realmente las podamos utilizar en otros proyectos, ¿sí? O sea, esta función, cada vez que nosotros querramos obtener un número entero, la vamos a llamar. No importa en qué proyecto estemos, vamos a usar esta función. Ahora, y en la clase 28, vamos a necesitar un número entero para lo que sea, vamos a llamar a esta función. sí. ¿Qué nos va a dar esta función? La posibilidad de validar que ese número entero esté entre este mínimo y este máximo, que les, le estamos pasando como parámetro, o sea que el rango va a estar establecido por estos dos valores, una cantidad de reintentos, o sea, reintento, ¿qué quiere decir? Que por defecto esta función va a pedirle al usuario el número una vez, y después, si reintentos dice cero, bueno, solamente va a tener una chance el usuario de contestarnos. Si reintentos dice uno, va a tener dos chances. Si reintentos dice dos, tres chances. ¿Sí? O sea, la chance por defecto la tiene siempre y reintentos lo que hace es darle alguna oportunidad más de poder contestar un valor que esté dentro del rango. Y si no está dentro del rango, se lo vuelve a pedir. Cada vez que se lo vuelve a pedir, le da el mensaje de error. ¿sí? Bajemos esto a un problema real. Imaginemos que yo quiero utilizar la función para pedirle a un fulano la edad. ¿Sí? Obviamente yo la voy a utilizar desde el main, pero les voy a escribir el código acá, solamente para que tengan las dos cosas a la vista. ¿Cómo utilizaría yo la función? Bueno, si la quiero para, decir, para, para que vos me digas tu edad, lo primero que te tengo que dar es un lugar a donde voy a guardar la edad. Supongamos que tenemos una variable declarada en el main que se llama edad, y es del tipo entera. Bueno, edad. Esa va a ser, le voy a pasar la dirección de memoria de la variable edad, para que utn getNumero pueda guardar ahí el resultado que obtuvo. ¿Qué le voy a pasar? Un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Bueno, lo mismo que le pasábamos al printf. O sea, un mensaje. Nada más que el printf va a estar hecho adentro de getNumero. Entonces, edad. ¿Sí? Para que me puedas decir cuál es tu edad. Le pongo un salto de línea. Si el tipo ingresó mal la edad, ¿qué mensaje me gustaría darle para que entienda? Bueno, acá puedo decirle error, la edad... Debe ser desde 0 a 199. Le vamos a dar un montón de años para vivir. Pongo acá, un saltito de línea. Y entonces, ¿qué voy a validar? Error, ¿no? Vamos a meter la R que le faltó. ¿Qué vamos a validar? Bueno, que el mínimo de edad aceptado para mi aplicación va a ser 0 y que el máximo de edad aceptado para mi aplicación va a ser 199. ¿Cuántos intentos le voy a dar? Bueno, que lo ingrese la primera vez, y si lo no ingresó mal, dos veces más. Entonces digo que quiero dos reintentos. Esta sería la manera de utilizar mi función. ¿sí? Esto, ¿dónde lo voy a terminar utilizando? Bueno, obviamente la voy a terminar utilizando en el main. Entonces, sacamos todas estas cositas que escribimos por acá vamos a dejar nada más que una variable entera que se va a llamar edad, y una variable entera que se va a llamar respuesta, que allí voy a guardar lo que la función me va a retornar, a ver si pudo o no pudo obtener la edad. O sea, respuesta va a ser igual a lo que la función devuelva. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer acá? Preguntar sí, si, respuesta es igual, igual a 0, eso quiere decir que está todo bien, que obtuvo la edad, y en ese caso voy a imprimir, printf, la edad es, dos puntos, máscara de entero, y acá edad. Bien, si no obtuvo, si no la pude obtener la edad, imprimiré, imprimiré, imprimiré un error acá, tf error. Bien, supongamos que para eso quiero utilizar mi función getNumero. Ahora, acto seguido, yo también puedo utilizar mi, mi función getNumero para otra cosa. ¿sí? Entonces puedo decir, ah bueno, ya no la voy a usar para la edad, la voy a usar para, no sé, el peso. Supongamos que fuese un valor entero, bueno, me declaro una variable peso... Y ahora en vez de preguntarle la edad, le pregunto el peso. Y le digo, error, el peso debe ser desde 0 hasta 500. No sé, lo que sea. Desde 0 a 500 y quiero darle 3 reintentos. Me fijo si la respuesta es correcta y si la respuesta es correcta, voy a contestar, el peso es peso. Y abajo la puedo querer utilizar para otra cosa. ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cualquier pregunta que mi aplicación se quiera hacer con un número entero, yo voy a utilizar esta función. ¿Por qué? Porque esta función ya es capaz de mostrarle un mensaje al usuario, mostrarle un mensaje de error cada vez que el usuario le erra, validar que ese valor se encuentre en un rango y darle una cantidad de reintentos. Ese es el servicio que me va a dar la función. GetNumero. La forma de usarla va a ser esta. Básicamente, ¿qué tendría dentro de esa función? Lo que ya vimos. Va a tener un printf, va a tener un scanf. Va a validar que ese número que obtuvo. Esté entre dos números. Entre un máximo y un mínimo. Y en el caso de que todo eso está bien. Va a retornar como respuesta un 0. En el caso de que todo eso está mal. Y hago todos los reintentos. Va a, va a retornar como respuesta un menos uno. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tiene que hacer la función y la, la ventaja de poder contar con esa función a partir de ahora? O sea, ya no tendríamos que, en nuestro código, no tendríamos que ver más ni el printf, ni el scanf, ni nada de todo eso. Directamente, si queremos obtener un número entero, lo vamos a hacer con esta función. Después vamos a hacernos una para flotante, y una para char, y una para string. Entonces, ya nos olvidamos de lo que sería interfaciar contra el usuario sino que lo vamos a hacer a través de alguna de estas funciones. Lo que me importa ahora es que no que se entienda cómo hacer la función, que ahora tiramos un par de centros, sino que se entienda cuál es la ventaja de contar con funciones de este tipo. Nosotros ahora por unas cuantas clases lo que nos va a estar pasando con esta biblioteca es que esta biblioteca va a ir evolucionando. O sea, cada vez va a tener más cosas y en algunos momentos va a tener algunos pequeños cambios sobre cosas que ya teníamos. Entonces, la forma de trabajar a partir de ahora es cada vez que creas un proyecto te copias la última versión de la biblioteca. Y seguramente a esa biblioteca en ese proyecto le vas a incorporar algo más. ¿Está bien? Entonces... ¿Estamos en la clase 14? Bueno, te vas a copiar la biblioteca de la clase 13 para arrancar el proyecto de la clase 14. ¿sí? Siempre nos vamos a copiar la última versión de esa biblioteca. Y la versión con la que llegues al parcial, al examen, al TP, bueno, vas a usar la versión que tenés hasta ese momento de la biblioteca. Siempre la vas a copiar del último proyecto que tenías. El UTNC, el UTNH, y lo vas a agregar acá al, al nuevo proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a contar lo que ustedes no saben hacer y después hacemos una mezcla entre break y ustedes desarrollando lo que puedan. ¿sí? O sea, vamos a hacer un break extendido de 30 minutos y en ese break tratan de hacer todo lo que puedan para desarrollar esta función. El código está acá a la vista, yo ahora se los copio y se los paso por Slack. Si quieren, parten de este código o... Bueno, este dividir, paso a la historia... O sea, este si quieren ya se los paso a Slack. Este dividir también pasó la historia. Yo acá voy a hacer un include. Tengo que incluir, ¿el H o el C? El h. H, el, h, el h el h perfecto los header es lo que tengo que incluir que es más o menos lo que poníamos hasta acá o sea lo que poníamos acá nosotros eran las firmas de las funciones eso está en el h sí entonces lo que voy a incluir es utnh ahora qué cosas podrían a esta altura todavía ustedes desconocer bien qué podrían desconocer primero cómo imprimo esto bueno cómo imprimo esto fácil Print F, máscara de string, por ciento S, coma, mensaje. Chao. ya saben cómo imprimen eso. ¿Qué tengo que verificar antes de hacer nada en esta función? Bueno, un montón de cosas. Vamos a hacer eso juntos, así más o menos se quedan con una idea. Primero, regla de oro. Todos los punteros que recibí, fíjate que no sean null. Perfecto, listo. ¿Cómo es eso? P resultado tiene que ser distinto de null y mensaje tiene que ser distinto de null y mensaje error tiene que ser distinto de null. Eso lo hago porque me dijo el profesor que lo tenía que hacer. No sé por qué lo hago. Perfecto. No importa que no sepas por qué lo haces. Está muy bien que lo hagas. Así que seguilo haciendo. Ahí está. Eso es lo que vamos a verificar sin pensarlo. Ahora, poniéndole un poquito de cabeza, puede ser que acá surja también alguna verificación. Por ejemplo... Si surge bien, si todavía no surge, no pasa nada. Pero por ejemplo, si a mí me están dando un mínimo y un máximo, yo sé que este puede ser cualquier cosa, y este puede ser cualquier cosa en tanto y en cuanto el mínimo sea menor o igual al máximo. ¿Está bien? Porque si a mí me dan un mínimo más grande que el máximo, hay un error de cómo me están pidiendo que haga las cosas. O sea, yo no voy a poder verificar si a mí me dicen el mínimo es 2 y el máximo es 0. Eso está mal. O sea, me están dando un rango que no existe. Entonces, yo no lo puedo verificar. Entonces, lo que puedo verificar, si quiero como algo adicional, es la relación entre mínimo y máximo. Yo puedo preguntar que mínimo sea menor... A ver si encuentro el menor acá. Que sea menor o igual a Máximo. ¿Qué puedo verificar con reintentos? Y bueno, ¿qué me puede pedir el tipo como reintentos? Que no haga reintentos. Ahora, ¿me puede pedir que haga menos 8 reintentos? No, la verdad que no. Entonces, seguramente, si me está dando una cantidad de reintentos negativos, es porque se equivocó. Entonces, podría verificar que reintentos sea may Uy, mayor o o igual S a cero. ¿sí? Todo eso lo podría verificar. Y ahí ya estaría como en condiciones de empezar a pensar en mi función. Está bien, en qué hace mi función. Acá algo, que no me mandé. Bien, Entonces, verifico todo esto y estoy en condiciones de arrancar a pensar en la función. ¿Cómo tendría que hacer ahora para que el usuario se entere lo que le estoy preguntando? Bueno, de esa manera, imprimiendo el mensaje. ¿A partir de acá qué tengo que hacer? Nada, ah, bueno, tengo que pensar en cómo voy a interactuar con el usuario. Un consejo, habíamos hablado algo, Ernesto también les había nombrado algo en la clase pasada, con respecto a... Siempre que vamos a interactuar con el usuario, interactuemos en un espacio de memoria que no sea el del resultado, sino generemos un espacio de almacenamiento intermedio. Esos espacios los vamos a llamar buffer. ¿sí? Entonces, vamos acá a generar un buffer int para interactuar con el usuario. Vamos a hacer que lo que leamos con el scanf lo guardemos acá lo que guardamos ahí vamos a verificar que sea mayor o igual al mínimo o menor o igual que el máximo, y si todo eso se da, recién ahí lo vamos a copiar en resultado. Esta se suele llamar buffer porque son espacios de intercambio con el usuario, es donde yo guardaría lo que, el lo que hago, es yo ahora acá adentro, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Le voy a imprimir al fulano el mensaje y voy a hacer un scanf, bueno, el scanf... El mensaje en un caso va a ser, decime tu edad. En otro caso va a ser, decime tu peso. En otro caso va a ser, decime qué año naciste. Pero bueno, lo que el tipo me va a contestar es un número entero. Voy a hacer un scanf, por ciento de, y lo voy a guardar en Buffer Int. Eso es el primer paso que yo daría. ¿sí? No, y recién una vez que verifico que eso esté en un rango razonable, lo voy a guardar dentro de Per Resultado. Ahí todavía le falta a ustedes cranear cómo hacen para darle la posibilidad de hacer reintentos al usuario, ¿no? O sea, primero yo lo haría sin reintentos, si fuese ustedes, haría nada más que la mecánica básica de imprimo mensaje, te escaneo y te guardo en BufferInt, me fijo que esté entre máximo y mínimo, y si salió todo bien, te lo guardo dentro del resultado. Y si salió todo mal, no te lo guardo. Entonces, en el caso de que te lo guardo, te devuelvo como retorno de la función un cero, y en el caso de que no te guardo nada en el resultado, te devuelvo un menos uno. Eso, yo también le estiro otro centro, yo haría mi variable retorno, que viene escrita, retorno, y le asignaría un menos uno, y el return acá abajo haría return, retorno. Solo si sí pude validar que el número que el fulano ingresó está entre el mínimo y el máximo, a retorno le cambiaría el valor por el caso de éxito, que sería cargarle un cero. Ahí estamos, dale. Sí, sí bueno, el, la variable flag, eh, después el, el buffer, donde bueno, toma el dato que ingresa el, el usuario, eh, el contador de intentos, como me falta una I, ahí eh, y bueno, adentro del IP evalúa que el, el puntero eh, no sea igual a null y que, bueno, mensaje y mensaje de rock no sean igual a null, que sean distintos. Y ahí entra al al, al do, al do while. Bien, y eso me va, primero que me va eh, va a verificar que el contador de intentos no sea igual a... A ver era... El contador de intentos no sea igual a la reintentos. Si en ese caso, directamente me pone el flag en menos 2 y, y sale. El plan lo puse en menos 2 para que después en, en el main devuelvo eh, como resultado que se superó la cantidad de intentos en vez de un error. Ah, ok, copado. Es por eso. Y bueno, después eh, evalúo que, que no supere el mínimo, que no sea más, eh, que sea mayor que el mínimo y que sea menor que el máximo, menor o igual, no, obviamente. Y una vez ahí, eh, si pasé esa parte, el flag lo pongo en cero, como se ve todo bien, y le paso a, al punto de resultado el, el buffer, lo que ingresó el usuario. Y salgo de la función. Bien, correcciones que yo te haría. No me voy a meter mucho con la lógica de tu código, yo ahora después voy a plantearlo levemente distinto a este. Una corrección semántica, pero importante, esto no es un flag. Esto en tal caso será respuesta. O retorno, ¿sí? No, no es un flag, no es el uso de un flag lo que le estás dando, no es una bandera lo que estás haciendo. Entonces, el que lo lea a futuro, o vos mismo, dentro de muy poco, te va a sonar raro qué quisiste hacer con eso. Eh, pero, nada, yo cambiaría algún otro detalle, pero ahora lo voy a hacer en el, en, el que, en el que voy a hacer yo. Está bien, pero sí, me gusta, me parece que puedo andar. ¿Alguna crítica de algún compañero? ¿Alguna pregunta que quieran hacerle? Yo, profe, una pregunta, Alejo. Dígame, Alejo. El break. La pregunta es muy buena y su compañero no la puede contestar, le subimos algún punto a usted. <risa> no, no, yo tenía una pregunta con el break. ¿El break no rompe solo el if o rompe todo el bucle? El break no rompe if, no, el break rompe la estructura iterativa más próxima. O sea... ¿Sirve gracias. para romper los switch o la estructura iterativa más próxima? O sea, un for, un while, ¿sí? Listo. Listo, gracias, profe. Al if le es como transparente el break. Bueno, a ver, una pregunta matadora para... Quedan bien conmigo, lo arruinan al compañero. No hay, son todos muy buena gente, loco. Así no se puede trabajar. Bueno, listo, chao, todo bien. Oh, eh, perdón, sí, dale, dale. Se, Al hueso, ¿al hueso? Usar un, un for en vez de un Duai. ¿Por qué usarías un For? Para iterar, le pondría la cantidad de de reintentos que están. Bueno, es una buena manera, sí. Sí, es un poco, justamente, si yo tuviese que hacerle una crítica al compañero, le diría que es un poco intrincada en la manera que resolvió la cantidad de reintentos. Podría ser una buena solución con un for. Yo ya que vos dijiste la del for, ahora cuando lo haga voy a usar otra manera de resolverlo con un while, pero de otra manera. Pero es, es la o, otra manera sería la del for. O sea, el for estaría condicionado, hacen una iteración. Mientras que sea menor, o sea, a, a reintentos. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿De alguno con respecto al código del compañero? No, no hay dudas. Perfecto. Eso es muy bueno. A ver, aguantenme un segundo. Ahora vamos a ver si es verdad que no hay dudas. Vamos a hacer un pequeño parcialito. Vamos a llevar esto por aquí bien cuestionario clase 4 con esto van a dar presente lo tienen que hacer todos y de paso a ver qué sale a ver si entendimos cómo se usa la función no cómo se desarrolla sino cómo se usa ¿sí? bien ahí tenemos el, la respuesta que estábamos buscando bueno a ver eh... Bien, la mayoría contestaron bien la primera. Se trataba del mismo ejercicio, ¿no? O sea, básicamente era un ejercicio que nos, estaba, nos estaban pidiendo que el usuario pueda ingresar un número entre 0 y 999. Eh, debíamos verificar que si el usuario, el número que ingresaba era el 1000, eso daba por finalizada la, la operación. Entonces, nosotros dábamos como rango, en vez de 0 y 999, entre 0 y 1000, los tres reintentos, le da número Y básicamente, bueno, la primera pregunta tenía que ver con cómo declaro la variable, una variable que va a acumular. Bueno, ahí lo que tienen que darse cuenta es que es importante que la variable es entera porque va a acumular la suma de números enteros y que debe ser inicializada. ¿sí? Eh, la B la contestaron casi todos bien, era la variable número, que lo que vamos a hacer con esa variable es, es generar el espacio de memoria en main para guardar eh, el número que el usuario ingresa, así que no tiene sentido que sea inicializada, no tiene sentido que sea flotante, está bien que sea entera. La respuesta C, la mayoría también la contestaron bien, es la variable contador, allí tiene que ser entera, porque es una variable que va a estar contando la cantidad de ingresos que realiza el usuario, a efectos de que después podamos calcular el promedio. Esa variable contador sí tiene que ser inicializada, porque tengo que empezar la cuenta en cero. La pregunta D, también, la mayoría la contestaron bien, que tiene que ver con dónde voy a terminar dejando el promedio. Es una variable que tiene que ser del tipo flotante y no tiene ningún sentido que sea inicializada, porque en el momento de calcular el promedio, en ese momento le voy a asignar el valor, que es lo que estoy haciendo en esta línea de código, ¿sí? así que no tiene ningún sentido que sea inicializada. La respuesta E también, eh, acá hubo un poquito más de debate, pero la mayoría contestó bien, con respecto a que tengo que hacer un while infinito, ¿por qué? Porque la condición de ruptura, o sea, yo voy a ingresar infinitamente números hasta tanto y en cuanto el usuario ingrese ese número clave que sería el número 1000, que es lo que haría que se rompa el lazo, por eso en el else tenemos el break. En la respuesta F, acá hubo bastante debate, eh, y lamentablemente la mayoría contestaron mal. Eh, se fueron muchos por, por una de las opciones incorrectas, porque la F bueno es el dato nuevo, no es lo que estamos agregando. ¿De qué se trata? De cómo usar la función utn getNumero, que es la que acaban de desarrollar o tratar de desarrollar ustedes. Como primer parámetro le tengo que pasar la dirección de memoria de la variable donde quiero que termine estando el número. Muy parecido a lo que hacía con scanf. O sea, con ese ampersand estoy obteniendo la dirección de memoria, entonces estoy habilitando la función getNumero a que allí pueda escribir. Como segundo parámetro, le voy a estar pasando el texto para indicarle al usuario qué quiero. Bueno, en este caso, algo muy genérico, ingrese un número, le digo. Como tercer parámetro, le voy a estar indicando un mensaje de error. Los otros dos parámetros que, que siguen es el máximo, el mínimo y el máximo. El mínimo no hay mucho debate, cero y el máximo. El debate ahí es si tiene o no tiene que incluir al 999, tiene que llegar hasta 999 tiene que llegar hasta 1000. No, tiene que llegar hasta 1000 el número que obtengo. Después, ¿qué voy a hacer yo? Si me doy cuenta que lo que me ingresó el usuario es un mil, terminó, ¿sí? No lo tengo en cuenta, ese mil para acumular, y termino ¿sí? la, la aplicación y le muestro el promedio. Y después le voy a dar tres reintentos. Ese era el último parámetro que teníamos acá, es la cantidad de reintentos. Eso es en la F. La respuesta... Profe, sí, dígame. Eh, Kevin, creo que los reintentos en el título eran dos. ¿Por qué hay estrés? Sí, sabes que el formulario los tiene bien. Está bien, la, eh, está bien. Ok. Sí, es, la respuesta correcta no es la que puse yo ahí, o sea, sino que acá sería un 2. Ahí estaría perfecto, ¿sí? Esa, esa sería la respuesta, la respuesta. ¿Qué era la 4? ¿No? Sería en el formulario la respuesta sí. número 4. Exacto. Pero estaba mal puesta. Se ve que en algún momento, cuando hice el formulario, eh, debo haber elegido debe haber puesto mal esto. O después les cambié el enunciado. Algo pasó en el medio. Pero sí, está bien. Los que lo entendieron así, está perfecto. Después nos preguntaba acá. ¿Qué hacemos en ese if? Bueno, en ese if, obviamente, lo que vamos a tener que hacer. Que sería la respuesta G. Sería validar que, por un lado, respuesta sea cero. Eso quiere decir que salió bien la función que obtuvo un número. ¿sí? O sea, que salió todo bien. Y que el número no sea mil. Ese es el único caso en el que yo sigo acumulando y sigo contando. En, los, en el otro caso, o sea, si el usuario se puso rebelde y no quise ingresar más datos, eh, ingresó siempre datos equivocados, voy a romper, y en el caso de que el usuario justo ingresó el dato 1000, se terminó. Le informo el promedio y salgo de la aplicación. ¿Sí? Esa sería la, la respuesta G correcta. La H no cambió nada, sería que acumulador más número es lo que tengo que guardar en, en acumulador. La mayoría, el 95% contestó bien. En la respuesta I, también la mayoría contestaron bien, poniendo que era break la, la respuesta correcta. Algunos acá metieron un return, lo que pasa es que si meten ahí un return, el problema que tendrían es que no está este código, o sea, ustedes nunca estarían... Eh, dándole al usuario lo que acumuló hasta ese momento. Por eso lo importante es hacer un break para romper el lazo de iteración y poder pasar a informarle al usuario cuál fue el promedio. Y por último la respuesta J, también la mayoría lo, la han contestado bien, eh, todos la han contestado bien, uno o dos casos nada más, que bueno, básicamente acá en la J, ya sea acumulador o contador, a alguno de los dos hay que castear, ¿sí? para que el resultado nos dé con coma. Si no, nos, va, nos iba a dar un resultado entero. ¿Está bien? Así que bueno, fantástico. Esto sirvió ahí como para tomar lista y aclarar algunas dudas. Así que vamos a pasar. Ahora les voy a mostrar otra manera de, de resolverlo. Ya vimos la manera que, que aplicó nuestro compañero para, para resolverlo. Vamos a aplicar alguna levemente distinta. Y desde cero, así tienen una chance más. De que, de que veamos cómo, cómo se puede resolver este problema. Y a partir de ahí, ustedes se van a hacer las otras dos que faltan. O sea, la que va a obtener el número flotante y la que, el que va a obtener el número char. Borré ahí todo, absolutamente todo, como vamos al 00, tenemos ahí nuestro, nuestro get número y a ver qué sale. Lo voy a resolver desde cero, como para que quienes estaban más perdidos me puedan seguir y quienes lo encararon para algún lado vean una de las maneras de resolverlo. Lo voy a hacer con, con las cositas que venimos hablando en el repaso que hicimos. Yo arranqué diciéndoles que a mí particularmente me gusta hacer las funciones inventándome un valor de retorno. A ese valor me gusta cargarle el error, el menos uno, y lo primero que hago es escribir eso y abajo escribir return, retorno. Entonces me aseguro de que esta función, excepto que yo haga algo distinto, va a devolver... El error, ¿sí? O sea, va a devolver que no obtuvo el número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por si alguien se lo había preguntado, no sé si alguien se lo había preguntado por qué a esta función le pusimos este nombre raro de que dice utn-bajo, bueno, le pusimos este nombre raro porque esto es una forma de poder encontrar las funciones de nuestra biblioteca. O sea, cuando nosotros estemos en el main o en cualquier, eh, en cualquier archivo trabajando, para encontrar nuestra biblioteca, directamente vamos a escribir utn-bajo y nos va a ayudar el autocompletado a encontrar todas nuestras funciones. ¿Sí? Esto es bastante cómodo eh, y nos permite como decir, ah, bueno, esta función tiene que estar en esta biblioteca, empezamos a escribir el nombre-bajo y ya nos van a aparecer todas las opciones. Por eso les vamos a dar a todas las funciones que sean públicas, o sea, todas las funciones que nosotros desarrollemos para que se utilicen desde afuera de, de este archivo, les vamos a, a bautizar con las primeras tres letras del nombre de la biblioteca, en este caso se llama UTN, así que no nos genera mayores problemas. Bien, entonces, volvemos al, a la explicación. Vamos a retornar, menos uno, para indicar como un error, y hago el reto un retorno, para que... Directamente, excepto que yo en algún momento determine cambiar el valor, por defecto se va a devolver un menos uno. ¿Qué hace la función? La función quería obtener un número, la íbamos a utilizar en cualquiera de los códigos que desarrollábamos, entonces nos pasaba tanto el mensaje como el mensaje de error, lo recibíamos como parámetro. Recibíamos también como parámetro el rango en el que teníamos que validar, o sea, cuál era el mínimo, cuál era el máximo y la cantidad de reintentos que queríamos darle al usuario. El espacio donde íbamos a reflejar el resultado, donde lo íbamos a dejar, lo, recibía, lo que recibíamos era la dirección de memoria de una variable de otro lugar. En este caso sabemos que la, en el ejemplo que estamos haciendo es una variable declarada en el main que nos van a pasar la dirección de memoria de esa variable y nosotros ahí vamos a poner el resultado ¿en qué momento vamos a poner el resultado ahí? en el momento que estemos seguros que ese resultado está bien si no, no vamos a escribir a través de puntero resultado, nada en esa variable. ¿sí? Recién cuando obtengamos un número, hayamos validado que ese número sea mayor o igual al mínimo y menor o igual al máximo, ese es el momento de escribir p resultado. Por lo cual, tengo la necesidad de tener que generar una variable transitoria en donde voy a guardar lo que el usuario ingresa. Entonces, esas variables yo les dije que las íbamos a llamar buffer. ¿sí? O sea, son áreas de intercambio que establecemos con el usuario. En este caso va a ser una variable buffer entera. ¿sí? Entonces le voy a poner buffer int. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles van a ser los pasos de mi código? Bueno, yo sé que una cantidad de veces, por lo menos una, voy a hacer lo siguiente. Pedirle al usuario algo... Para eso le voy a mostrar mensaje, leer lo que el usuario ingresa, eso que leo lo voy a guardar en buffer int, evaluar lo que quedó en buffer int, que tiene que ser mayor o igual al mínimo y menor o igual al máximo, y ahí tengo dos caminos. El primer camino es que eso, esa validación me da bien, con lo cual en ese caso guardo lo que tengo en buffer int, a través de la dirección de memoria lo voy a guardar en el resultado. Si esa validación me da mal, o sea, Buffer int, está fuera del rango que establece mínimo y máximo, tengo que mostrar el mensaje de error. Y ese es el momento en el que tengo que evaluar si tengo o no que reintentar. Recuerden que reintentar puede ser que me venga en cero, o sea, que no tenga que hacer reintentos. ¿Sí? En ese caso, no reintento. Ahora, habíamos visto en el repaso, antes de todo esto, que nosotros siempre podíamos verificar los parámetros que recibía nuestra función antes de empezar a trabajar. ¿Qué les dije? Agreguen a su lista de cosas a verificar. Siempre que recibo un puntero me tengo que fijar que la dirección de memoria que recibo no sea null. Y después verifico el resto de las cosas. Fantástico. ¿Cómo escribo eso? Bueno, lo primero que me voy a preguntar es que p-resultado sea distinto de null y... Mensaje sea distinto de null y mensaje de error sea distinto de null. Esas tres cosas las tengo que preguntar por defecto. Todavía ni me metí en el problema. Pero como recibí tres punteros, tengo que hacer esas tres preguntas. Si esas cosas son o no son distintas de null. Ahora sí me voy a meter en el problema. Recibí un mínimo, un máximo y una cantidad de reintentos. Mínimo puede ser cualquier cosa, máximo puede ser cualquier cosa. Lo que me importa a mí o lo que yo puedo llegar a validar es que sea razonable la relación entre el mínimo y el máximo. Eso quiere decir que el mínimo, en el peor de los casos, puede ser igual al máximo o menor. No puede ser más grande, ¿sí? El mínimo puede ser o igual o menor al máximo. Entonces voy a preguntar si mínimo es menor. Miren que encuentro el menor. Acá está. No, ahí. Menor o igual al máximo. ¿Qué otra pregunta me puedo hacer? Bueno, reintentos. Reintentos es o cero o positivo. No me puede decir que haga menos un reintento. Entonces me voy a preguntar si reintentos es mayor o igual a cero. ¿sí? En este caso, mayor o igual a cero. Ahora estoy en condiciones de arrancar. O sea, recién ahí pude validar los parámetros que recibo. Todavía no hice nada, pero ahí pude validar los parámetros que recibo. ¿Qué les recomendaría a ustedes cómo desarrollar esta función? Bueno, el primer paso que yo daría es, me olvido de los reintentos. Y voy a tratar de hacer un camino. O sea, como si esto no tuviese reintentos. Voy a mostrarle el mensaje al usuario. Voy a leer lo que el usuario ingresa. Voy a validar lo que el usuario ingresa. Si está todo bien, voy a devolver en retorno un cero. Y si está todo mal, voy a dejar sin modificar la variable de retorno para que se devuelva un menos uno. Y no voy a hacer los reintentos. Probamos ese código. Si ese código funciona, recién ahí me pongo a pensar cómo establezco la lógica para que esto reintente. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en esos pasos. En mostrarle al usuario un mensaje, leer lo que el usuario ingresa por teclado, validar lo que el usuario ingresa por teclado, y ver de qué eso que eh, en el caso de pasar exitosamente la validación, guardar eso en, la, en el espacio de memoria de resultado. Vamos a hacerlo, que va a ser más fácil que decirlo. ¿sí? Lo primero, printf, tengo que imprimir el mensaje que recibí. ¿Qué máscara tengo que usar? por %s. ¿Por qué? Porque lo que recibí es una cadena de caracteres o un string, entonces imprimo mensaje. Acá yo no puedo agregar nada porque no tengo idea de lo que viene ahí adentro. En un momento el mensaje va a ser decime tu edad, en otro momento, decime eh, tu peso, en otro momento, decime en qué año naciste. O sea, yo no puedo intercalar nada de texto en ese mensaje, lo tengo que imprimir tal cual está. Acto seguido, que tengo que hacer? Leer lo que el usuario va a ingresar. Y guardarlo dónde? Bueno, guardarlo en ese, guardarlo en ese área de intercambio que acabo de inventar que llamé buffer int. ¿Sí? Entonces, como leía? Por ahora ya lo vamos a cambiar. ScanF. ¿Qué máscara vamos a usar? Por ciento d. ¿Dónde vamos a dejar lo que vamos a leer? Bueno, le tengo que pasar ampersand para obtener la dirección de memoria de buffer int. Ahí quiero que me deje scanF lo, de lo que acaba de leer. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora tengo que validar. Acá el usuario ingresó algo. Ahora, tengo que ver que ese algo que el usuario ingresó sea mayor o igual al mínimo y menor o igual al máximo. Entonces, eso es lo que voy a preguntar. Voy a preguntar si Buffer int es mayor o igual al mínimo y BufferInt es menor o igual a máximo. Si se da esta condición, está todo bien. Y si no se da esta condición, no está todo bien. Ahora vamos a evaluar qué hacemos en un caso y qué hacemos en el otro. Si se da esta condición, está todo, estoy en el mejor de los, de los mundos posibles. O sea, todos los parámetros que me pasaron en la función estaban perfectos. Le imprimí el mensaje al usuario y el usuario me acaba de ingresar un número que está en el rango que me lo están solicitando todo perfecto. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, en ese momento voy a dejar en, en, a través del puntero resultado voy a escribir ahí para dejar lo que hasta ahora yo tenía en BufferInt. P resultado es igual a lo que yo tengo en BufferInt. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tengo que avisar a quien llamó esta función que salió todo bien. Entonces en retorno voy a hacer voy a cargar un 0 para indicar el éxito o sea que salió todo perfecto qué tengo que hacer si no salió todo perfecto bueno retorno no lo tengo que modificar porque ya por defecto retorno valía menos 1. entonces no tengo mucho que hacer ahí pero lo que sí puedo hacer es ya de paso imprimir el mensaje de error ¿Cómo imprimo el mensaje de error printf máscara por ciento s mensaje error. ¿Qué me está faltando acá? Bueno, poder hacer algún lazo que me permita hacer esto reintentos veces. ¿sí? El, el compañero había propuesto hacerlo con un for, se puede hacer con un for, voy a mostrar otra manera de hacerlo con un while. Pero primero yo llegaría hasta acá y probaría este código. Entonces me aseguro que por lo menos, a pesar de no tener los reintentos, logré obtener y validar un número entero que me pidió el usuario. ¿sí? Y aparte de paso, ya tenemos un montón de código que todavía no probamos. Y lo podemos probar a ver cómo funciona. Vamos a compilar. Me dice que no tengo errores, que no tengo warning. Voy a correrlo. Y este código me dice que bueno ingrese la edad. 400... 4.000. Error. La edad debe ser de 0 a 199. Error abajo. ¿Sí? Que es el error del main. Y después me pide el peso. O sea, no me dio ningún reintento. Bueno, perfecto. Vamos a ingresar un peso. 10. El peso es 10. Fantástico. O sea, no tengo los reintentos, pero aparentemente esto está funcionando. ¿Sí? Para... Vamos a agregarle acá un... A ver si, sí, ahí está, un salto de línea a los errores, para que nos quede un poquito más bonito la próxima. Y ahora vamos a ver cómo podríamos establecer acá un reintento. Lo que el compañero había hecho con un while, voy a tratar de retomar algo de eso. Él había hecho había dicho do, ¿sí? el do es como un while, pero que ya tiene, ya se fuerza una iteración. Y voy a meter todo mi código ahí adentro. Y ahora vamos a pensar en cuál podría ser la condición a evaluar. O sea, el do me asegura que una vez el código se va a ejecutar. Entonces ahora voy a escribir acá el while, que es el que yo, la condición de corte, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Bueno, a mí se me ocurrió que yo lo podría hacer mientras que reintentos sea... Oye, que creo que lo tengo acá. Mayor que cero. ¿Bien? O sea, si reintentos es mayor que cero, si reintentos es uno, lo tengo que hacer una vez más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, si yo hago eso y en ningún momento decremento la variable reintentos, ¿qué va a pasar? O sea, voy a estar haciéndolo eternamente en algún momento tengo que ir decrementando la variable reintentos. Entonces, lo que yo podría hacer es, si, me sal, si se produjo un error, reintentos, la decremento en 1, menos menos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar lo que pasaría la primera vez. El usuario me dice que reintente una vez. Se produce el error, o sea, reintentos me viene cargado con un 1. Se produce un error, como yo acá lo decremento, ya vale 0. Y como yo estoy preguntando si es mayor que 0, ya ni siquiera va a reintentar una vez. Entonces aquí debería preguntar si es mayor o igual a 0. Entonces, ya en el. Si me vino como valor de reintentos un 1, yo acá lo decremento porque hubo un error. Y acá voy a preguntar: ¿es mayor o igual a 0? Me va a dar que 0 y va a intentar una vez. En la próxima pasada, si vuelve a haber un error reintentos va a valer menos uno entonces ya no va a ser mayor que cero y va a romper este lazo ¿sí? ahora qué pasa este lazo se estaría rompiendo por reintentos pero yo tendría que romperlo a propósito si tuve éxito o sea si logré conseguir el número que estaba buscando ya tengo que cortar no tengo que seguir reintentando. entonces acá la palabra reservada que puedo usar para romper un lazo es break si está todo bien Hago un break y eso haría que deje de reintentar. sí Volvemos a ver lo de reintentos. ¿Qué hice? Hago un do while. El do me asegura que la primera vez se va a cumplir. Aunque reintentos me venga cargado en cero, se va a cumplir. ¿Qué pasa si reintentos viene cargado en cero y hay un error? Bueno, yo acá lo voy a decrementar. Entonces reintentos va a tomar como valor menos 1 Menos uno no es mayor o igual a cero, entonces no reintenta. ¿Qué va a pasar si reintentos viene cargado en uno? O sea, yo tengo la obligación de darle la primera oportunidad al usuario y darle una segunda oportunidad. La primera oportunidad ya se la doy porque estoy haciendo un do. Y la segunda oportunidad, como viene cargado en uno, yo acá lo decremento ante un error, queda en 0, y como 0 es mayor o igual a 0, voy a darle una nueva chance. Entonces, en ese caso, estaría logrando el efecto de darle dos oportunidades, o sea, un reintento. Parece que funciona... Vamos a ver qué habíamos escrito en el main y vamos a probarlo. Vamos a guardar todo. En el main nosotros habíamos dicho que la primera era el rango entre 0 y 199. Y que le demos dos reintentos. Vamos a probar a ver cómo nos va ahora con los reintentos. Edad, 200. Error. La edad debe ser de 0 a 199. Ahí no fue ningún reintento. Fue la primer chance. 200. 200. Ahí ya me dio un intento, y este sería el segundo. O sea, si yo ahora ya vuelvo a escribir algo que está fuera del rango, salgo con el error. ¿Sí? Fíjense, salí con el error, este es el error del main, y ahora ya me está preguntando por lo que sigue, por el peso. ¿Sí? O sea, ya agoté los intentos. En el caso del peso, fíjense que tenemos tres reintentos, y el rango es entre 0 y 500. O sea, si yo acá escribo 501, estoy fuera del rango... Si escribo menos uno, estoy fuera del rango. Si escribo mil, estoy fuera del rango. Y ahí me da la última chance. Si escribo 10, me va a informar que el peso es 10. Porque estoy dentro del rango. Así que parecería funcionar. Podrían fabricarse una función... O sea, esperen, nos voy a poner acá en el H. Todos teníamos esta, que obtenía un número... Vamos a suponer que la primera fue entero, porque quedó así. Y otra que obtiene un carácter. La que obtiene el número flotante, obviamente el resultado va a ser flotante. El mensaje va a ser un mensaje, el mensaje de error va a ser un mensaje. El mínimo va a ser un flotante. El máximo va a ser un flotante. Y reintentos va a seguir siendo entero. La que obtiene un carácter, el resultado va a ser un carácter. El mensaje va a ser un mensaje, el mensaje va a ser un mensaje. El mínimo va a ser un carácter, aunque a ustedes les parezca ridículo, pero es válido cuando yo quiero decir, si una letra está comprendida entre A mayúscula y Z mayúscula, se pregunta igual que si fuese un número. O sea, puedo tener un carácter como mínimo y un carácter como máximo y si está comprendido en ese rango, si las letras están ordenadas alfabéticamente, más precisamente pueden buscar información, ahora les paso un link de una tabla de código ASCII, ahí pueden ver cómo están ordenadas todas las letras, pero uno puede preguntar si, si esta letra que acaba de ingresar el usuario es más grande que A, y más chisca que J, y de esa manera establecer un mínimo y un máximo. O sea, que es absolutamente válido recibir un char como mínimo, y un char como máximo, ¿sí? Y ahí nos podrían quedar tres funciones súper interesantes. Una que obtiene el número, otra que obtiene el número como flotante, y otra que obtiene un carácter. Entonces, a partir de ahora, llamaríamos a estas tres funciones en lugar de estar escribiendo ese tipo de código en el main. Ya las tendríamos desarrolladas y las podríamos estar usando. Bien, primera cosa para entender con respecto a los char, ¿por qué se pueden comparar? Bueno, porque el char es una representación... Gráfica de un número, nada más. O sea, uno en realidad lo que está ingresando es un número, y ese número, como sabemos que es un char, lo mostramos por la consola eh, como una letra. Pero es un número, nada más. Un, un número que va de 0 a 255. ¿Cómo saber qué quiere decir cada uno de esos números? Bueno, buscan una tabla de código ASCII y básicamente el numerito este que está acá, es cuánto pesa, o sea, cada una de, de esas letras. ¿Por qué les decía que pueden comparar si, el si la letra ingresada es mayor que A y menor que Z, bueno, porque A vale 65 y Z vale 90, y lo que ustedes le acaban de ingresar es otra letra, entonces esa otra letra también tiene un número y se va a comparar. O sea que la comparación es tal cual como si estuviesen comparando un int, solo que las letras hay que ponerlas entre comillas simples, eso va a ser en el momento que llamemos a la función. Pero en el momento que, si nosotros ya lo que recibimos es un char, la comparación va a ser muy similar. Vamos a recibirla, vamos a hacerla, y después vamos a llamar a la función como por si nos quedó alguna duda. ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer esta de get getCharacter que nos inventamos. Vamos a ir aquí. Bien. Vamos a arrancar choreándonos nuestra función, que es lo que hace cualquier buen programador roba lo que ya tiene y se fija, a ver cómo lo puede adaptar. Vamos a arrancar robándonos nuestra función. Bien, entonces, ¿qué diferencias hay con la que hicimos al principio? Bueno, toda esta primera parte medio que es lo mismo, ¿no? O sea, todo igual, tengo que verificar que como recibí tres punteros, los tres punteros sean distintos de null. Existe un mínimo, existe un máximo, entre ese máximo y ese mínimo sigue existiendo una relación... ¿Sí? O sea, de que el máximo y el mínimo, en el peor de los casos, pueden ser iguales, pero nunca el máximo puede ser más chico que el mínimo. O sea, que nunca el mínimo puede ser más grande que el máximo. Y aparte, tenemos la cantidad de reintentos que siguen teniendo que ser o cero o mayores que cero. ¿Qué vamos a hacer de entrada? Le vamos a imprimir un mensaje a nuestro usuario, pidiéndole no sabemos qué, y vamos a leer lo que el usuario nos dé. Nos ¿Qué, ¿Qué tenemos que cambiar acá? Bueno, ya nuestro buffer no va a ser más un buffer int. Va a ser un buffer char. ¿Sí? Y lo vamos a guardar lo que el usuario ingresa en este buffer char. Vamos a preguntar si buffer char oh yeah, es mayor o igual a mínimo. ¿Sí? Acá vino una letra, o sea, imagínense que acá como letra me vino la A. ¿Eso es válido hacerlo? Sí, es válido. Está perfecto, porque lo que hace la computadora es transformar esa A en el numerito que encuentra acá en la tabla de código que Dice, ah, la A vale 65. Chau. Listo, el código de la A vale 65, entonces va a comparar 65 con lo que haya ingresado el usuario. Si el usuario ingresó una L, bueno, la L vale 76. Y hace esa comparación. Entonces, eso que hizo... Eso que estamos haciendo es absolutamente válido. Buffer char, también vamos a cambiar a buffer char acá. Y una, vez que Uy, perdón, ¿eh? buffer -char. y una vez que nosotros obtuvimos el resultado, que ahora es char, ¿qué hacemos? Lo vamos a guardar en el puntero al resultado. Bien. En retorno vamos a poner un cero para avisar que está todo bien, y en el caso de que haya un error... Vamos a hacer el printf del error y restar en unos reintentos. Listo, quedó hecha la función. ¿Dónde podría generar alguna duda? Sí, te escucho, no sé quién sos. Acá, Alejandro, disculpen. Eh, la máscara de Buffer Char. Ahí. Sí. Listo, me la había comido. La máscara de Buffer Char, como dice Alejandro, tiene que ser por ciento C. Sí, no puede ser por eh, ciento D. Tiene que ser un Char lo que nosotros estamos leyendo. Bien, vamos a ver si, genero, si genera alguna duda. Quizás la genere en cómo se usa esta función. ¿sí? Entonces, vamos a seguirnos robando algo de código. Lo vamos a poner al principio. Control-V. Y ahora después, al final de la clase, vamos a hacer el, vamos a hacer el commit y el, el push de todo esto. Y se lo pueden bajar completito de, de mi repositorio. ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle una letra. Error, y acá vamos a, hacer, vamos a decirle la letra debe ser desde A hasta J, yo qué sé. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Eso es lo que podría generar alguna, alguna duda con respecto al uso. Bueno, lo que vamos a poner acá es desde A hasta comilla simple porque es un char J y dale dos intentos tres uno lo que nos parezca está bien y acá vamos a poner la letra es zaraza por ciento char vamos a inventar ahora una variable que se llame letra vamos a pasar esa variable letra y vamos a generar acá esa variable, char, letra. Bien, y vamos a ver qué sale. Vamos a meter acá. Eh, esperen que encuentro ahí un saltito de línea. Y acá nos faltó ahora utilizar nuestra función que dejó de ser esa y pasó a ser obtener un carácter Sí, dejó de ser la de getNumero número y pasó a ser la de obtener un carácter guardo todo compilo vemos cuántos errores cuántos warnings, nada todo perfecto le damos play y me dice letra dije de la a, a la j vamos a poner una Z. y me dice error la letra debe ser de la a, a la J. error error error salió ¿Quién me dice qué pasó? Todos saben lo que pasó acá. ¿Qué me olvidé? Hasta ahora no venía pasando porque no veníamos trabajando con este tipo de datos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos comimos? Nada, bueno, estamos acá escaneando esto que sabemos que nos trae algún problema siempre. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un F flush en Windows, F Purgue, guión bajo, guión bajo F -purge en Linux y acá F Purgue. STDIN, y esperen que les, les dejo acá aclaradas las otras opciones, FFLUSH, STDIN, esto sería si no tienen sistema operativo, le pongo acá Windows, en el caso de Linux, guión bajo, guión bajo, F, oh, mira, STD in STDIN. Y en este caso recuerden que tienen que incorporar la versión eh, extendida. Uy, no tengo este símbolo. Ahí está. Bueno. Sí, sí. No, no lo tengo en la extendida. Bien, no, bueno, yo no, pero creo que en Linux tenés que poner lo que está en la extendida. Profe, el F Flush no va abajo del scanf? No, arriba, porque si no no estás limpiando el buffer. Para limpiar el bajo ah, no tendría bro. que ser antes de tratar de hacer la lectura. ¿sí? Vamos a ingresar una letra fuera del rango, error, ahora sí. La letra debe estar entre A y J. ¿sí? Vamos a la tabla de ASCII, fíjense que hay cosas por debajo y cosas por encima. O sea, si yo dije que A era la más chica, ingreso una arroba, está por debajo, ¿ven? Vale 64. Y una minúscula está por encima, porque vale 97. ¿Sí? O sea, mayúscula y minúscula son cosas distintas. Entonces vamos a probar a ver, por ejemplo, si yo ingreso eh, cualquiera de las cosas que está por debajo, todo lo que vale menos de 65 va a ser un error. O sea, si yo ingreso un 0, un 1, un mayor, un igual, todas esas cosas van a ser error. Podemos probar, ingrese un igual, me da error, y ahí ya pasó, como yo le había dado nada más que un reintento, ya pasó al error. Vamos a volver a correrlo para que nos dé la chance de ingresarlo bien. Ingresa una letra, B. Y me dice la letra es B, y ya pasa a preguntarme lo que sigue, que es la edad. Y a partir de ahora lo que voy a hacer es mostrarle cómo serían los pasos con Git. O sea, qué tendría que hacer para que todo lo que hoy laburé quede en algún lado. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Pim pim pim. Bien. Clear. Yo ya estoy parado en mi repositorio. Si pregunto ahora a Git, está me va a decir que agregué, hay un directorio completo nuevo entonces qué tengo que hacer, un git add menos a mayúscula todo bien y ahora sí se va a dar, perdón, ahora status se va a dar cuenta que todo eso es lo que se incorporó, qué tengo que hacer un commit vamos a hacer un clear para escribirlo allá arriba commit qué voy a hacer en este commit, poner un mensaje, qué voy a poner en el mensaje clase 4 Uf, Que me comí pone el comando principal que es git Bien, ahí hice el commit ¿Qué quiere decir? Saqué una foto como está todo ¿Dónde está esa foto? ¿En mi máquina o en internet? En mi máquina, no está en github ¿Qué tengo que hacer para subirla? Bueno, ya saqué la foto Ahora para subirla lo que tengo que hacer Es un git Push Origin Master y en ese caso a muchos de ustedes les va a pedir el password, se loguean y ya tienen todo arriba. Eso quiere decir que si yo entro acá, debería ya ver los cambios. O sea, si dejamos la tabla aquí, pasamos a ver mi repo. Ahí deberíamos ver la clase 4 como recién comiteada. Y bueno, vemos ahí un minuto atrás, dice que se subió a la clase 4. Si voy al source de la clase 4 y abro UTNC, van a ver que está ahí lo que acabamos de terminar de hacer. Con lo cual, a los que le interese chorearse ese código, le vamos a pegar ahí en Slack el repo. Así pueden entrar y llevarse el código bueno gente oficialmente estamos estamos bien estamos perfectos. lo que les recomendaría es que los que no hayan podido terminar la función la terminen y que después busquen alguna excusa para probarlas las funciones cualquiera de todos los ejercicios que hicimos ya podrían en vez de utilizar printf scanf tratar de hacerlo con las funciones ¿sí? así que esa sería como la mejor forma de incorporarlas la, la, retocar estas tres funciones va a ser el punto de partida de la clase que viene y ya vamos a tratar de aprender a utilizar cadena de caracteres y poder tomar los datos como cadena de caracteres para poder validar algo que hoy no estamos controlando que es que al fulano o a la fulana le pedimos un número y nos escriben hola por la consola si ¿sí? nuestra aplicación vuela por los aires como eso no lo estamos controlando a partir ya de la, de la próxima clase no de la semana que viene Vamos a aprender a hacerlo, ¿sí?